Los ejes fundamentales de trabajo tienen que ver con la educación popular, con la formación política y con la pedagogía feminista. La campaña gráfica Vivas Nos Queremos convoca a mujeres a realizar diseños en silografía para denunciar violencia hacia las mujeres. Es una cátedra que impulsa eh, la organización, la formación desde los feminismos populares en diálogo con las experiencias de economía social, con las experiencias de eh, colectivas, eh, de lesbianas, de maricas, de travestis y trans. Minervas lucha en contra de todas las opresiones y violencias contra las mujeres y las disidencias. La misión que tenemos como fundación es poder colaborar a reconstruir el vínculo entre política y sociedad. Bueno, los desafíos en esta coyuntura actual es cómo tejemos eh, la lucha de los feminismos populares con otras luchas. Y El desafío central son las alternativas, es decir, hasta dónde podemos generar eh, que no solo recambios de gobierno eh, dentro de las lógicas de las políticas extractivistas, neoliberales, eh, coloniales, patriarcales, capitalistas, sino consolidación de procesos de creación de poder feminista y popular. Si en este momento lo más internacional que tenemos son los feminismos, ¿cómo construimos mojones o algunos hitos que nos vayan agrupando? Encontrarnos desde lo que cada una sabe hacer y compartir esos saberes para poder eh, valorizarlo y respetarnos desde otro lugar y hacer escuchar nuestras propias voces. Ampliar eh, este grito, ampliar la voz de todas las mujeres y eh, multiplicarlo. Entonces, cómo se construyen nuevas relaciones entre las personas, entre los individuos, y esas relaciones cómo se pueden expresar en construir sociedades diferentes, más iguales, más libres, y resignificar entonces cuál sería la emancipación para el siglo XXI.